Okay, hello everyone. And Hola a todos. Uh, bienvenidos al debate de IED para prepararse para crisis y adaptación en residencia frente a los desastres. Mi nombre es Juliette, el oficial de IED. Si tiene algún problema técnico, algún momento, por favor, hablen conmigo por lo chat. Unas palabras para empezar. Quiero destacar que tenemos inglés y español interpretación en este evento. Si usted gustaría de seleccionar su lengua, su canal de lengua preferida puede hacerlo. En sus configuraciones de Zoom, estamos grabando el evento de hoy y, y estará disponible después. Todos los participantes tendrán el enlace y también tenemos el transcripción que será generada automáticamente. Puede ver o ajustarlos a través de los subtítulos, si necesario. Sabemos que las personas se registraron a, a través del mundo. Tenemos algunos convidados que, de algunas organizaciones y sectores muy animadores para que podamos saber un poco más de quién está en, en la sala. Por favor, uh, preséntense por el chat, su nombre, su organización y tal vez unas palabras sobre lo que haces. Queremos que el chat esté siempre vivo y activo. Por favor, compartan enlaces de cosas interesantes. envíen sus mensajes a todos o para participantes para que todos puedan ver sus mensajes y no solo los panelistas. Ah, esperamos que pueden las preguntas en la parte de preguntas y respuestas para que sea más eficiente Si hay una pregunta que crean que es más interesante tal vez uh, pueden preguntarse me gustaría de mover para arriba para priorizarlos en la discusión That's it from me on... Eso uh, de las reglas, me gustaría ahora de presentar a nuestros moderadores del evento de hoy. Thanks, Juliette. Hola, Juliette. Uh, disculpa. Eh, el, para propósito de ese webinar, estoy invisible porque mi cámara no está funcionando, pero pueden oír mi, vo, mi voz. Estoy aquí, les, les prometo. Tenemos una sesión muy animadora hoy. Solo quiero, como Juliette ha dicho, encorajarlos a presentarlos en el chat. El número de personas están haciendo, personas de Lagos, de Guatemala, personas de Alemania enviando mensajes a todos podemos ver dónde están y como Juliet ha uh, uh, hay traducción de para español y en inglés. Entonces seleccioné el por el botón de interpretación abajo. Solo para darle un poco de contexto antes de Mathieu hablar. Eso es sobre el presupuesto para todos que trabajan con uh, financieros Sabe que presupuesto es crucial para la, las políticas del gobierno. Eh, queremos abordar la uh, audiencia en este webinar. Tres comunidades que uh, a veces no hablan unos con los otros la, Comunidad del desastre, la comunidad de, de clima y de financiera. Esas son las series de debates hoy para promover debate y conversa en ese debate al vivo entre esas comunidades. Voy a parar aquí y voy a pasar la palabra a Mache de UNDRR. A lot, Paul, and, muchas and, gracias and, morning, Paul. And, buenos uh, días. Buenas uh, tardes everyone. a todos. Espero que puedan oírme bien. No sé. Yo veo una pantalla negra. Espero que puedan verme. Pueden verme? Sí. Oh, vale. Muchas gracias. Me gustaría empezar ese webinar reconociendo el trabajo que estamos haciendo con estas organizaciones porque es un esfuerzo conjunto liderado para IED. Members, uh, uh, from en conjunto system, con UNED, de sistemas de de la ONU y de las some, organizaciones internacionales uh, um, a reconocer. Me gustaría reconocer su contribución para este trabajo que estamos uh, so hablando hoy. Estoy basado en el escritorio de uh, the, the focal point de la ONU. Es el punto focal para la reducción de riesgo de desastres. Como la mayor parte sabe, es de la Acuerdo más importante que fue hecho en este en este tema en 2015 o un marco en los acuerdos de la ONU para el desarrollo sostenible. Una de las prioridades del gobierno tiene reconocido es la importancia de invertir en, en reducción de riesgos de desastres. He mencionado en específico la voluntad de hablar con las uh, tomadores de decisión para alocar presupuestos para las políticas públicas. Es por eso que aquí estamos uh, nos envolviendo en ese trabajo. Como Paul habló, ¿cómo medes cómo el flujo de dinero en esa reducción de riesgo de desastres? De una perspectiva... Del gobierno. Eso es clave porque estamos enfrentando una realidad de dupla, una realidad del número de uh, frecuencia y severidad de los desastres está aumentando muy rápido. Vemos el ejemplo de, de las enchentes en Pakistán, uh, los juegos en california en australia y aquí estamos estimando que el número de desastres está aumentando por 40 por ciento 40 entre 2015 y 2030 entonces estamos viendo un aumento de frecuencia de los desastres claro es eh, consecuencias traumáticas en las vidas humanas y también en en las economías de los países que pasan por esos desastres. Hay una necesidad de hacer el trabajo para prevenir esos desastres y prevenir y transformar. Es por esa es una de las realidades que enfrentamos. La segunda es en las inversiones. Que son destinadas a reducción de desastres. Es muy poco. Example, si uh, quiero utilizar the, un ejemplo, si miramos uh, para. de ODA, que es alocado para los, los reducciones. Solo una. Un porcentaje en baja es destinada. Un por ciento es para respuesta a emergencia y solo una fracción de cuatro por ciento de ese 1% por ciento es para prevención. Uh, ¿Puede darles una idea de cuán poco es alocado para esa prioridad? Y Ana pregunta, ¿por qué eso pasa? ¿Por qué no estamos viendo más en inversiones? Es porque de un punto de vista de político, algunas veces tal vez sea mejor priorizar inversiones que son más más fáciles este que, uh, que tiene large, que large, enfrentar con más urgencia. Pero cuando invertí en la reducción de riesgo de desastres es invisible. No no no ven tienen un impacto a largo plazo visible. Hay un riesgo que la inversión en reducción de riesgo en desastres sea priorizado. Esa no es la mejor forma de gastar so uh, el uh, dinero, porque uh, gastar dinero uh, uh, en uh, uh, reducción, uh, en uh, prevención, muchas veces uh, un dólar es esperado uh, para... Uh, So, si inviertes si un dólar para eso eso no está pasando eso no está pasando y pensamos que esa herramienta que estamos haciendo con IED puede ayudar a abordar esas cuestiones a medir cuánto de presupuesto está alocado para reducción de riesgo de desastre que tienen el potencial para en realidad ayudar. Esto, eso es considerado cuando los gobiernos están preparando sus presupuestos, su, presupuesto, su alocación, sus decisiones, pueden tener dinero que no están siendo invertido cuando deben ser y pueden uh, facilitar la discusión entre asociado del gobierno para organizar inversiones adicionales para la, re la reducción de riesgo de desastres. Esta herramienta es muy importante que estamos discutiendo hoy. Estamos muy animados por la conversación hoy con ustedes. Entonces, con eso estoy pasando la palabra para usted. And again, thank you for, uh, muchas gracias a todos que están, que están participando. Muchas gracias. Tal vez pueda um, pedir que Juliette comparta um, diapositivas. Ten tenemos un panel muy querido. Seomichoy es un especialista en clima con experiencia en resiliencia. Tenemos Lina, que es una especialista de desastre. Es, y yeah, first, uh, van a presentar primero el trabajo we our, que estamos haciendo. Then we have from Tenemos también uh, del uh, gobierno, uh, naziradista Minister, uh, del uh, uh, uh, Ministerio Finance, de Economía y uh, Finanzas de, de, de, de Mozambique. Madrid. Y Javier Pava Sánchez, director general de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres de Colombia. Con eso voy a invitar a la audiencia que tenemos más de 100 personas para contestar las preguntas. De los 40 project, países para ese país, ¿cuántos crees que están engajados en integrar um, la reducción In de riesgo 300, de desastres 40, uh, y adaptación 40, y abordajes de clima? de adaptación de clima. Son cuatro países, 13, 24 a 36 de todos los 40. Se puede decir que los panelistas no pueden uh, contestar la pregunta. Por favor, respondan. Tenemos algunos minutos para pensar sobre eso. ¿Cómo los países están haciendo esa integración que, um, que Mateo mencionó que debe a uh, pasar lo más rápido posible para desastres y el clima. Julia, uh, yeah. ¿tenemos yeah, alguna respuesta? Uh, personas down, poco poco Las personas ahead. están un poco más. Las personas están un poco. Pronto so, podremos compartir los resultados. Okay. So, Ok, vale. 21% de personas, cuatro países, que integran clima y desastres. 48%, 13. Uh, 25% dijeron 24 países, 6% dijeron 36. La respuesta correcta es 13, so mitad de la audiencia. Lo tiene correcto. Lo más importante es tener solo bueno, un cuarto de los países que revisamos están integrando estrategias de clima y desastres. Entonces, tenemos un, un camino muy largo en esta conversación y debate. Entonces, cómo podemos avanzar es en, en el curso de la próxima hora. Uh, Voy a convidar and Lina, to make a Lina para hacer su presentación o trabajo que hemos Lina hecho diez 10, uh, 10 minutos y, y vamos a, a hablar de la metodología que estamos esperando en su país. Um, todo, por todo el mundo de va a hablar. Es una definición de cómo clasificar uh, los gastos con desastre y clima. Pueden oírme. Muchas gracias a todos los participantes. Y como se puede ver, la página esta es un esfuerzo colectivo con todos a través de África, Asia, el Caribe. Tengo muchas cosas para avaliar los países representativos, los miembros del consejo para este estudio, para esta investigación. Uh, nos damos una visión general France para in los presupuestos y los gastos públicos en resistencia climática y de desastres. Como vimos, los riesgos están creciendo mucho. Muchos impactos estamos viendo que nunca hemos visto antes en los impactos y no pueden volver atrás. Aceleramos, Y de una velocidad muy rápida con eso necesitamos adaptación de financiación urgente necesitamos mejorar los datos la disponibilidad calidad e efectividad de financiación pública para desastre y clima entre los desastres en la reducción eh, de riesgos, de desastres. Eh, hay muchas cosas comunes y la adaptación de, de clima están desarrollando. la ah, mayor parte de están separado de no es muy, evidencia muy limitada entre edad y adaptación. Como vemos, hay una llamada creciente. Lo que estamos mirando son los marcos de trabajo y, y vemos CCA, que hay un progreso que, que no han está en definir, medir y, eh, están tomando y las grabar, delegar eh, y la de financiación adaptable. Y como pueden ver aquí, por Para ejemplo, el trabajo, sobre el trabajo que han hecho sobre la reducción de riesgo de, de, de desastres y desastres todo lo que han hecho en cuanto al cambio climático. Podemos ver se ha hecho poco progreso, pero estamos avanzando y estamos haciendo un seguimiento, pero no hay una definición estándar o metodología para coordinar e integrar esta adaptación para la reducción de riesgos de desastres y para el seguimiento. Tenemos, un, un, tenemos que hacer una adaptación y además tenemos que estas finanzas de adaptación eh, hay que adaptarlas a nivel nacional. Hemos hablado de DRR, y que no han definido o cuantificado los objetivos globales de la Comunidad Nacional. Y tenemos que ver el eh, marco de trabajo. Hemos experimentado 40 países en cuanto al gasto público para la reducción de riesgos y desastres y la adaptación al cambio climático. En los países están llevando a cabo estos gastos y están haciendo unos eh, seguimientos con muchos objetivos para incrementar el presupuesto, la responsabilidad, hacer un seguimiento de la asignación de esos presupuestos y reducir esas brechas en eh, los distintos recursos. En muchos países, para implementar estos presupuestos, han compartido con los ministros de, financia, de Finanzas y de Medio Ambiente pero muchos, eh, muchos de los países que participaron en esta reunión hubo una poca claridad en el comentario y en eh, el compromiso. Las definiciones y el alcance del trabajo y la adaptación a los gastos también fueron diferentes en distintas regiones y hubo muchos países que seguían las definiciones y políticas de su país. En cuanto a los gastos e inversiones, muchos de los países tenían que eh, adaptarse al, ca al cambio climático y adaptar ese gasto. Y también, hablando de entidades eh, privadas, han identificado un número de países que han re eh, revisado y adaptado y hemos visto cómo eh, funciona entre CCA y DRR y veremos que a veces se solapan en ciertos grados en distintos marcos de trabajo, y hay muchos países del Pacífico principalmente, se han adoptado eh, con estrategias y planes de acción, y hemos visto que también ha habido un gran progreso para adaptar la terminología con CCE, con las partes involucradas, sobre todo con el eh, plan de inversión a largo plazo y para la el desarrollo de la capacidad para la resiliencia, para el riesgo y para la evaluación de riesgos y considerar ciertos puntos, también hemos hablado de la gestión y reducción de riesgos y desastres y la adaptación. Hemos hablado en cuanto a las estrategias de adaptación de CCA, hemos visto varias experiencias de cómo han incorporado y hemos hablado de los gastos eh, que han asignado el presupuesto en muchos países de África. En muchos de los países de África solo había un país que eh, ha asignado eh, ese, esa, esa cantidad para el cambio climático y han aplicado esas, esos subsidios. También, eh, cuando hablamos de, a nivel nacional, es muy importante, como ustedes ya saben, EDRR, eh, adapta la adaptación y trabaja con los gobiernos locales para la adaptación climática con, al nivel financiero. Y esto ha demostrado que en Filipinas y en otros países que han llevado a cabo este estudio, ha sido muy interesante. Otros análisis que hemos hecho también, hemos visto cómo los gastos y los ingresos eh, hay muchos países en, América, en Latinoamérica que han tenido problemas en el proceso y parece que no hay mucha evidencia en África y en Asia, pero hay muchos países en Latinoamérica que eh, han, tenido, han emitido unos bonos para esos gastos, y en muchos países, debido al límite del presupuesto, no pueden gastar tanto como les gustaría en este informe y en este seguimiento que tenemos en esta asignación o en los gastos, son una gran diferencia. Y estamos viendo cuánto deberíamos cambiar para la adaptación del cambio climático, en cuanto a la clasificación y la estimación, estos presupuestos tienen que usar un enfoque binario y también cómo pueden distinguir el programa o la actividad se lleva a cabo y se está adaptando para esta reducción de riesgos. Todos los países que hemos analizado han utilizado distintos enfoques para clasificar programas para adaptación al cambio climático y muchos de ellos están hablando del de gasto dedicado al cambio climático y cómo analiz analizan en distintas eh, países cómo pueden reflejar la consistencia con DRR y la política. Ninguno de los países de los que hemos re revisado en el pasado y su presupuesto y seguimiento reflejan objetivos comunes y esto solapa ese gasto en adaptación al cambio climático. Este informe revela también a nivel político la capacidad y los retos técnicos que llevan a cabo este presupuesto para la reducción de riesgos y del cambio climático. Estas experiencias estamos proponiendo, como pueden ver en esta presentación, unas recomendaciones para mejorar los beneficios, la efecti efectividad para la adaptación del cambio climático, para el presupuesto, una de las primeras recomendaciones que hemos eh, puesto tiene que ver con el deseo político, la mot el motivo para implementar ese, eh, ese presupuesto para la reducción de riesgos y hay que hacerlo con los marcos de trabajo internacionales, con ministros de planificación para asegurarnos de que estos gastos sean consistentes. Y cuando hablamos de iniciativas de seguimiento, tenemos que tener en la mente que tenemos que hacer un seguimiento de que el presupuesto no puede mejo mejorar si, eh, por, su, por su cuenta, por sí solos. Hay que, con hay que considerar medidas complementarias e iniciativas de, de seguimiento para integrar esta adaptación de cambio climático para la reducción de riesgos, también los análisis de sostenibilidad y paneles de sostenibilidad. También otro factor muy importante que recomendamos es tener una institución que vea claramente el objetivo. Es eh, muy crítico para tener este éxito, sobre todo cuando hemos hablado de cómo se solapan distintas, distintas, distintos objetivos. Tenemos que hablar de ese seguimiento del presupuesto, eh, mejorar la coordinación también. Eh, ¿Le quedan tres minutos? Para... Gracias. Eh, también el tener el apoyo del público es muy importante cuando hablamos de grupos civiles, para eh, tener más apoyo político y tener una capacidad adecuada de apoyo también es crítico e importante, porque el presupuesto de reducción de riesgos y de desastres tiene que desarrollar un eh, se tiene que desarrollar a cierto nivel de ministro y es muy, de ministerios y es muy importante. Hemos visto que hay una gran necesidad para que haya una definición más robusta de lo que es el gasto, sobre todo cuando hablamos de, de, de eh, los gastos indirectos. Y en algunos gas, en algunos casos también hemos visto que en algunos países los gastos pueden ser... Eh, deben se llevan a cabo de forma negativa, por eso hay una necesidad, una necesidad muy importante de que se identifiquen cómo se van a gastar esos presupuestos. Finalmente, me gustaría destacar la adaptación al cambio climático, cómo vamos a hacer el seguimiento del presupuesto y eh, que hablemos de este de este tema y también de los requisitos en la gestión de cómo vamos a adaptar con acciones para que tengamos un mejor entendimiento de esta adaptación de forma integrada y adaptativa en DRR, para que eso puede ser muy útil para apoyar la capacidad de ciertos países en la reducción de riesgos y para fortalecerles para que no tengan riesgos. Esto sería un contribuidor muy importante para transparencia, responsabilidad. Voy a concluir cuando hablamos de las corporaciones internacionales en las que tienen que fortalecer el eh, gasto eh, nacional y tenemos que asociarnos y colaborar con otras instituciones. Esto sería muy interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandy. Ha sido una presentación muy completa y nos ha podido leer todos los detalles desde los 40, 40 países que, que ha representado. Uno de los puntos clave que ha mencionado es la importancia de, de, de, del desarrollo de la capacidad y muchos eh, comentarios técnicos que son muy importantes también. Y nos ha hablado del caso práctico en el mundo eh, real, en las finanzas, cómo se puede hacer de la mejor forma y de la forma más efectiva para responder en esta reducción de riesgos. La próxima presentación va a ser un poco más corta, va a ser Yassin, que es el, el director de finanzas del norte de África y que va a presentar la metodología que se puede aplicar en su propio país. Así que vamos a ver, Yacine, le damos cinco minutos. Buenas tardes a todos, como eh, ha mencionado Paul. Vamos a hablar de la metodología que hemos designado en BCBT y es para un eh, presupuesto coordinado. Yo voy a comenzar hablando de la metodología. Uf. y las directrices en cómo vamos a llevar a cabo no se oye muy bien, se está constantemente cortando. Entonces, lo que dice es que la metodología presenta problemas que necesitan ser considerados por el gobierno y oficiales y coordenados cuando tienen una iniciativa para hacer ese seguimiento del seguimiento, de la reducción de, de, de desastres, de riesgos y cómo pueden complementar la taxonomía de todos los puntos que se presentan en el papel para aprender las lecciones de las eh, experiencias internacionales de forma efectiva para los desastres y para todo lo relacionado con el cambio climático y el presupuesto. Han designado un sistema de CBT que va a incluir la evaluación de los beneficios que van a esperar. Aquí pueden ver los siete elementos, siete elementos que van a llevar a cabo en el sistema de CBT. La coordinación de liderazgo, el, con el que hablan de el, cómo las instituciones trabajan, cuáles son sus roles, los mandatos y los mecanismos de coordinación. Y lo más importante... ¿Cuál es, ¿Cómo definen eh, cuál es que el punto, el, el, el segundo elemento que podemos ver es hablamos de las definiciones y el alcance. Hablamos de las definiciones nacionales de cómo DRR y CCA pueden solaparse y la, la, la definición. También, ¿cuál es el, el nivel eh, al que pueden llegar y cómo pueden esos gastos se pueden incluir y cómo pueden hacer un enfoque y una inclusión? A, al, alrededor de, todo, de todas las partes del mundo y cómo pueden hacer una reducción del presupuesto y un seguimiento. El tercer elemento es sobre los objetivos. Hay varios objetivos detrás de, de CBT sobre el valor añadido y un enfoque conjunto de los beneficios y del coste y la integración con iniciativas eh, de integración internacionales. Eh, el, el siguiente es eh, sobre el informe y la diseminación. La, ¿Qué estamos eh, presentando? ¿Cuál es el informe? ¿Cómo integramos el presupuesto, el ciclo del presupuesto? ¿Cómo creamos planes claros para diseminar eh, con las partes eh, involucradas? ¿Y con qué frecuencia lo hacemos? Otro elemento es... La, la, evaluación, la, la evaluación de capacidades, que creamos un plan para la evaluación de capacidades con la implicación de las capacidades y los problemas de alcance que tienen estas mismas capacidades. Cuáles son las que están existiendo, estas capacidades que existen y cuáles son las que todavía no existen. También tenemos... Depende de las capacidades, tenemos distintas posibilidades de, eh, para implementar… Eh, otro punto es la metodología que vamos a utilizar hay distintas eh, presentaciones y tam, el, también eh, hablamos de cómo tenemos podemos tener ese conocimiento del, de las de la gestión con resultados específicos sobre el cambio climático y cuáles son eh, también lo que hemos creado en cuanto a efectividad, sostenibilidad, impacto de DCB, DCB. El último, hablamos de la aprendizaje y el monitoreo. Se necesita tener un plan muy claro para gestionar, aprender, gestión de conocimientos y resultados específicos que describan la relevancia, la efectividad, la eficacia, ¿Cuál es la sostenibilidad en este impacto y lo más importante el impacto de estas iniciativas que se van a llevar a cabo en cuanto a los objetivos de presupuesto? ¿Y cómo afecta a cada país? La conclusión sería eh, representar estos factores claves para los países, para que vean estos siete elementos que pueden ser muy importantes para DRR y CCA. Muchas gracias. Muchas gracias, así Muy clara explicación de la metodología propuesta. Y podría decir que el informe que ha hecho desde el principio se ha, se ha terminado y está eh, disponible para descargárselo si, necesita, si creen que se puede añadir algo, que se puede cambiar eh, para cada país. Podemos hablar, podemos tener una discusión y podemos enmendar la metodología de acuerdo a la necesidad, a cada lugar, porque queremos que sea práctica para los distintos países. Ahora vamos a hablar de combinar eh, el objetivo del presupuesto para el cambio climático y la reducción de riesgos. ¿Cómo podemos hacerlo el DCBT? ¿Cómo eh, definen cuál es el gasto para el cambio climático y cuál es el gasto para la reducción de riesgos? Han analizado en su eh, investigación si en los países incluyen esta diferencia. Y la segunda pregunta de Fiona es cómo en distintos, distintos países eh, se adaptan para eh, cada país. Hay muchos participantes que están muy interesados, interesados en este punto. Lina tiene cinco minutos para eh, presentar la taxonomía, así que le pasamos la palabra. Muchas gracias, Paul, y gracias, Yacine. Esta taxonomía del proyecto se relaciona a los elementos que eh, Yacine ha mencionado en la presentación. Es una parte integral de la metodología y la taxonomía específicamente es más es, es más específica para el objetivo de cada presupuesto y podemos ver el objetivo común eh, en la adaptación para el cambio climático y para eh, la reducción de riesgos, cómo lo adaptamos y cómo hacemos ese seguimiento del presupuesto. Es una herramienta práctica que apoy, ayuda a los usuarios que utilicen eh, el, en el sector financiero para que puedan llevar a cabo ese seguimiento, para los asesores externos o para los que estén eh, involucrados en el proceso. Eh, del presupuesto y de, de la adaptación del cambio climático y de reducción de riesgos y la evaluación del proceso, por ejemplo. Tiene como objetivo servir esos propósitos y el contenido que tenemos es cómo definir y cómo se desarrolla los distintos enfoques que ya existen y las metodologías que ya están introducidas y que están enfocados en, el, en la adaptación del cambio climático o en la reducción de riesgos, en los gastos, por ejemplo, es como haben mencionado, eh, tenemos que hablar de la taxonomía, que hay distintos puntos que ya existen y ahora estamos en el proceso de definir. Eh, las técnicas de que vamos a incluir en esta taxonomía. Es eh, un ejercicio muy complejo, está en progreso y estará disponible en mayo. Si están interesados en la taxonomía, por favor, pónganse póngase en contacto con nosotros porque habrá algunos cambios que se llevarán a cabo de aquí a mayo. Entonces, por favor, si están interesados, háganoslo saber. Vamos a hablar de... No voy a hablar de la parte técnica, pero voy a presentar cuatro puntos que son muy importantes, que utilizamos para eh, definir nuestra eh, taxonomía y la metodología que utilizamos. Estos son los cuatro aspectos que podemos hablar que son las piedras angulares, muy importantes, que pueden ser muy útiles y que pueden ser una herramienta muy práctica para la reducción de riesgos y de desastres y para hacer el seguimiento también. El primero, eh, la taxonomía, es junto con la metodología, es cómo eh, podemos hacer la demanda política, está disponible en distintos idiomas, tenemos eh, distintas estrategias, estamos utilizando este marco de trabajo para reconocer si es nacional o regional, cuál es la política que se va a llevar a cabo y tiene que ser, eh, ser adaptiva a cada lugar. También cómo podemos eh, fortalecer la evidencia y, si es posible, incluir las regiones que tienen que un, un gasto negativo para que sea de forma constructiva. Y que, como eh, nos ha presentado eh, en su presentación, ya, sí. el segundo punto es eh, cómo nos podemos ali, eh, demostrar la credibilidad para ayudar a motivar enfoques, eh, comunes eh, que sean coherentes a nivel global en cuanto a los presupuestos de climáticos y reducción de riesgos y con una cierta flexibilidad que pueda ser muy útil y que se puedan adaptar a los distintos países. Cuando hablamos de las definiciones de qué es el, cómo podemos adaptar los contenidos, el adaptarnos a las respuestas de cada país, hacerlo lo más rápido posible y preparar lo necesario para hacer frente a, ca a cada situ situación, para apoyar esa credibilidad también. El tercer punto es que deberíamos alinearnos con la capaci capacidad disponible. De nuevo, es un punto muy importante sobre la experiencia global y está mencionado en el papel que en distintos países distintos ministros a nivel local y nacional. Hay distintas diferencias, distintas capacidades, distintos recursos y tenemos que saber cómo incluirlo de una forma justa y hacerlo de una forma simple. Utilizamos el DAC Plus para comunicar de una forma simple el DCBT. Eh, la con un, eh, un marcador de reducción de riesgos y lo podemos expandir a distintas direcciones dependiendo de los países, los objetivos de cada país. También un punto muy importante de la taxonomía será la referencia, una tabla con una guía que va a ayudarnos a hacer una... Eh, los gastos y simplificar esos costes y eh, lo, lo, todo lo posible eh, mejorarlo. Y por último, el punto 4 debería ser eh, gestionable y relacionado a las capacidades y los objetivos de los países eh, y otras entidades implementando este tipo de ejercicios de forma eh, de cómo podemos implementar la taxonomía y ser capaz de responder distintos objetivos. Prácticamente, eh, lo que hacemos en la taxonomía eh, tenemos que hacerlo de forma simple y tenemos que proporcionar opciones y elegir eh, específicamente lo que sea necesario de en cada elemento y podemos ver cómo podemos asignar el presupuesto ya sea parte de DCPT o como una, un gasto más extendido, que sea un gasto público que no se haga anualmente, sino en, en unos momentos determinados y explicar esas finanzas más de, de, esas formas de financiar más detalladamente y proporcionar esa adaptabilidad de opciones. Vamos a adaptar. Es algo muy interesante. Eh, ver cómo vamos a adaptar cada característica para DCBT y los requisitos que van a tener DCPER. Muchas gracias. Y como ha dicho, eh, por favor, si quieren eh, comentar algo, eh, será muy importante que hablen con los demás. Ahora vamos a tener a dos personas muy importantes que nos van a hacer una presentación muy eh, extensa y las personas van a comentar. Vamos Desde a comenzar empezar con, con Sheila. Sheila. Voy a darle unos minutos para discusión. Le pasamos la palabra, pero estamos antes estamos muy contentos de tener con nosotros a la SILA. La SILA. del Ministerio de Finanzas de Mozambique, basada en Maputo. Uh, Esperamos que su interés esté fuerte para que podamos verla en Maputo y compartir sus experiencias de uh, manejar los desastres. Nácila tiene la palabra por siete minutos. Uh, good afternoon everybody. Buenas tardes a todos. Uh, first of all, uh, like to... Primero me gustaría de darle las gracias uh, Gracias a la organización por dar a Mozambique la oportunidad to participate in these de participar en este evento, especialmente poder compartir of the other in this field. Y con otros países en ese campo. As you know, Como Mozambique saben, Mozambique, do it to this geographical location. Uh, debido de a su localización geográfica, Ex existence of extensive areas of altitude. la existencia de áreas es, uh, con si altitud extensiva son más altas. Que, uh, events, son afectadas por eventos como, floods, como storms, uh, los eventos tropicales, terremotos, that's inundación, that's increasing regularity aumentando regularidades fenómenos y fenómenos en uh, los last 40 años 40 los ciclones tropicos de gran intensidad uh, atingieron mozambique such as, uh, 56% Como of uh, which were category 56% G. fueron categoría 3 uh, uh, ranking from uh, Uh, to, uh, de 100, 100 kilómetros por km hora. So, en recent decades, las décadas décadas décadas de recientes del impacto de eventos fueron significativos, significativos con implicaciones social economy en la economía y en bienestar. Efforts el gobierno los esfuerzos del gobierno the, in the, country. the states, uh, do it the challenges ah de acuerdo con los retos el gobierno ha hecho una serie exactly de reformas management, para manejar los desastres priority. que es una prioridad nacional Has adopted disaster risk reduction Adoptó adoptado pre de, uh, de reducción de riesgo, la adaptación, and adaptación strategy de cambio climático hasta 2025. Hasta 2025. Y, uh, Otra política es que the puedo mencionar es de el fondo uh, de manejo de 2017, desastres de 2017 among, uh, revenues, entre uh, uh, ingresos the, the of de uh, lo menos 0.42% annually de in ingresos de tasas so regarding the planning and the, uh, uh, Zambique, sobre This is developed by the National Planning and uh, Budgeting which is by, based por, in the Ministry of Economy and Finance. This directorate has mission to methodologies de and budgeting. de y presupuestos. Teniendo una dirección metodológica para the state lidiar state con distrital, even sectores distritales, municipales action, y para poner su plan de acción en el aspecto relacionado con el riesgo. Reduction de, and adaptation los climatic. aspectos de reducción de riesgo, Genda, goals, desarrollo sostenible, uh, los, los uh, objetivos uh, de, de desarrollo sostenible. So, of, uh, uh, in, uh, de, el Ministerio de Ambiente en nuestro país es el sector que funds, coordena y eh, planifica like acciones para adaptación and de clima, el Instituto para el gerenciamiento de Riesgo, que coordena y planea reduction. las and acciones para reducción de riesgo. La acción puede ser vista fácilmente. Uh, 2010, en 2010, 2010 Mozambique empezó a programar a la población which means programming and budgeting program. as a way to facilitate the process in the faster effectiveness efficiency and relevant of public service as well una forma para el público, in a way relevant for the public sector to achieve the objectives y de muchos instrumentos nacionales e internacionales. La planificación de programación es una estrategia para identificar el presupuesto progress, en muchos programas, the incluyendo uh, los programas which the action for the adaptation, que la acción de adaptación y mitigación de cambio climático and the y de RR son parte. que quieren efficient. abrazar esa casa integrarlas mandate. However, it was found that at the Pero time planning, only the coordinator, uh, the Minister de of, the of the Environment, environment, environment responde. The CCI que fue respondiendo CCR en otros sectores de uh, educación and other ones even though they carry out action to respond uh, to this aspect to not not plan no planes esos programas making programs, difficult to haciendo que sea difícil para hacer el area. presupuesto We understand that the process of making uh, it presupuesto nations, de las Naciones, budget involved for pro, uh action, especially action areas and areas in agenda, questions. SDGs, uh, agendas, los ODS, for example, usually international support. De, necesita de apoyo internacional, están cubiertos por acuerdos internacionales. In country, the en nuestro país el proceso de uh, presupuesto um, relacionada uh, al cambio climático, climático adaptación and, uh, yeah, has not mitigación The country no does not have appropriate el país no tiene and track the in a forma way. de clasificar and el presupuesto uh, some learning, si necesita and the entrenamiento y cambio de experiencia con otros países this issue que ya están implementando estas cuestiones. From the planning process para controlar to, desde el proceso think, de planear hasta la acción, especialmente si la acción. Se va para a los objetivos. The in the CCA RRD. We can only Podemos solo the, visualizar. Programed in the specific sector. en sectores específicos. at the level of the Asian of and, uh, also. Perdona, el audio uh, está fallando. No puedo oír perfectamente. Management, since these are the sectors that plan que planean estas actividades. Haya Uh, Esos sectores diferentes carry out to the siguen actividades CCA. relacionadas a CCA uh -huh. y DRR. Uh, um, uh, a bit, uh, to es un poco difícil de visualizar. En paralelo a esto, el país uh, empezó. Process in por el issues, proceso like, de like rastrear respond para responder las the las contribuciones so nacionales. Still in experimental Algo experimental que aún está en fase experimental so in spite of having Entonces, A pesar the, de tener the, the balance el balance Of system. es hecho is fuera del sistema, from where the data may not donde los datos están. So, uh, in some ways, our uh, formas, uh, el recently, contempla template this de pero not in a way that is in so, es fácil, um, in uh, a es nuestra expectativa en el que en el, a medio termo vamos a adoptar una metodología que facilite tracción CCA, CCA y DRR. Uh, one, on one hand, to ensure budget por un lado, and support el presupuesto para apoyar la transparencia and, uh, fiscal on the other hand, to help y por otro lado, para ayudar rastrear po políticas específicas. So, uh, this is our, uh, this is, entonces, esa es, es nuestra experiencia you. de Mozambique. Muchas gracias. Hey, thank you so much, Nazira, Muchas gracias, Nazira, por, uh, por, por su avaliación en los de los uh, retos y las formas de so recuperar how, en Mozambique. Uh, entonces, ahora, uh, por uh, favor, uh, voy a invitar a uh, Javier va a unirse desde Colombia para darnos su experiencia a través pueda uh, encender su cámara Javier y compartir con nosotros su experiencia eh, por favor sea breve porque tenemos poco tiempo y queremos maximizar la discusión entonces Javier puede compartir su experiencia por favor Bueno, a ver... Eh, Podemos oírle, Javier, puede seguir. Gracias, muy amable. Bueno, lo primero que todo, quiero compartir con ustedes la experiencia que en Colombia se ha venido desarrollando para asignación de recursos en los temas de adaptación al cambio climático a partir de lo que ha sido el desarrollo y la movilización de recursos y financiación para la reducción de riesgo de desastres. Eh, efectivamente... Eh, los desastres que es la manera como se materializa el cambio climático han exigido en el país la asignación de importantes recursos económicos para atender la, la respuesta humanitaria y la recuperación. Estos son en últimas gastos que cada vez son mayores y que han exigido al país establecer una estrategia de protección financiera que ha venido siendo liderada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que incluye acciones tanto de retención como transferencia, muchas de estas principalmente en términos de lo que sería en el término de créditos y las estrategias de aseguramiento. En los términos ya de esa asignación de recursos ha permitido que se empiece a ver que no solamente se tengan unos recursos o unos fondos, que es lo que se ha venido reglamentando, dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, sino que adicionalmente se empieza a, a desarrollar una planificación de la inversión pública en gestión de riesgos. Eso ha implicado dos líneas muy importantes. La primera, incorporar el tema de la gestión de riesgos o proyectos de gestión de riesgo en la planeación estratégica. Esto es proyectos en lo que tienen que ver con el tema de planes de desarrollo, de planes de inversión, en los planes de ordenamiento territorial y en los planes de ordenación de cuencas hidrográficas. Esta planificación estratégica es la planificación de largo plazo en el país que permite definir proyectos específicos de gestión de riesgo y proyectos de adaptación a cambio climático. Esa es una primera estrategia. La otra tiene que ver con la planeación Operativa. Esa planeación operativa es el tema de lograr que en el proceso de formulación, de ejecución y evaluación de los proyectos se incluya la variable de riesgos de tal suerte que garanticemos que las inversiones que se realizan en infraestructura y en proyectos específicos tengan la variable de riesgo reduciendo las pérdidas. Esas son estrategias que hemos venido desarrollando en el país. Eso ha llevado a que en términos generales, hoy hacemos un balance a través de marcadores e indicadores del presupuesto de que se ha invertido, tanto a nivel nacional como a nivel de eh, departamentos y municipalidades que se ha invertido en gestión de riesgos. y Encontramos que la mayor parte de los recursos se asignan de manera directa a proyectos, de, eh, de gestión de riesgos pero su énfasis sigue estando en el tema de manejo de, la, de, la, de, manejo de desastres y específicamente en el tema de la recuperación lograr que eh, se invierta en la reducción de riesgos ha sido una de las metas de los últimos gobiernos se ha logrado de manera importante incluso a través de lo que es la unidad nacional de gestión de riesgos que aquí yo represento en los últimos años ha logrado tener un peso, un valor muy importante en recursos para la reducción de riesgos. Eso ha sido muy importante para la respuesta de manera correctiva a problemas, pero no para resolver problemas estructurales, de para resolver problemas de, de riesgo prospectivo. Por eso, eh, lo que hoy estamos planteándonos es que no podemos plantear una reducción de riesgo si no es en función de la adaptación. La adaptación al cambio climático es la que garantizaría que esas inversiones que se realizan o los gastos que se ejecutan de presupuesto en reducción de riesgos sean efectivos, que realmente sean sostenibles y por lo tanto generen capacidades a los territorios y a las comunidades. Hoy, eh, más que nunca, tenemos claro que necesitamos, y en eso estamos en este gobierno eh, del presidente Gustavo Petro en Colombia, de transformar lo que teníamos en temas no solamente de gestión de riesgo, sino que esté articulado con el cambio climático. Y específicamente todas las acciones de reducción de riesgo y de recuperación estén en enfoque de adaptación. De tal suerte que esas medidas no solamente buscan resolver unos problemas temporales o parciales, sino resolver problemas estructurales de fondo con medidas que garanticen el restablecimiento del equilibrio entre el hombre y la naturaleza, que garanticen resolver las brechas de desigualdad y de pobreza, que son las causas fundamentales de la situación de esas. Estamos en una lógica que transforme un ciclo que para nosotros llamamos ciclo fatal de la gestión de riesgo en Colombia, que ha sido el ciclo de la mitigación de riesgos, que es obras provisionales que cada día requieren mayores inversiones, mayor presupuesto y mayores esfuerzos fiscales del Estado que todos los días crecen y al crecer esto hemos tenido una situación compleja que muchas veces nos hablan en estos escenarios que es al existir mucho interés económico, muchos recursos, existe un riesgo también de corrupción y de falta de transparencia. Por eso, una de las estrategias hoy en temas de la inversión pública tiene que ver con ese aspecto que incluye una correcta planificación, una muy buena ejecución, pero también una participación social y una rendición de cuentas que permita dar cuenta de las inversiones de los recursos. Hoy más que nunca... No es suficiente con el tema de asignación de recursos. Es asignación de recursos de manera planificada, organizada y de manera efectiva y no solamente en términos de costo-beneficio, eh, eh, sino costo-eficiencia en términos de que esas medidas realmente resuelvan los problemas de forma definitiva y no sencillamente de lo que llamamos obras correctivas o reacciones, inversiones correctivas o reactivas que solamente van a aplazar el problema o incluso en muchas ocasiones, como lo hemos visto en Colombia, digamos, a aumentar el problema, crear nuevos riesgos. Eh, eso es una parte importante de las experiencias que estamos realizando. Creemos que estas experiencias eh, realmente eh, pueden, pueden revisarse y conocerse, compartirse con otros países y que efectivamente el tema de, no podemos ver el tema de la, gestión, la inversión en gestión de riesgos, que se ve en respuesta a acciones muy específicas porque estamos frente a los desastres y las acciones de cambio climático en algo que se ve eh, en muy complejo, muy elaborado, muy eh, de muy en las nubes y muchas veces no se aterriza a las necesidades. Entonces, ese divorcio entre aquellas acciones de inversión que se requieren de manera inmediata y aquellas que son tan planificadas y tan pesadas tiene que buscar un punto intermedio en el cual... Ni son las acciones que se hacen de manera improvisada para atender el desastre que terminan siendo más, peores o aquellas que se aplazan y que nunca se hacen porque están tan pensadas en términos de atención. Hay que buscar ese punto medio que nos garantice que las inversiones realmente se logren ejecutar, que realmente logren resolver el problema eh, que, que, que busca atender cuando se invierten en recursos en gestión de riesgo, el problema que se busca atender pero sobre todo y sobre todo, digamos que estén dirigidos a beneficiar directamente a los damnificados o a los afectados o a la población que requiere, digamos, una atención. Normalmente, en el balance que hemos hecho en Colombia, muchas veces grandes inversiones que se realizan, si bien se traducen en unos bienes y servicios, esos bienes y servicios el beneficio es muy reducido frente a las utilidades que puede generar en el camino a los contratistas o a los grandes proveedores. Entonces, esta es una discusión que me parece que está abierta hoy frente al tema no solamente de la asignación de presupuesto, sino cómo manejamos el tema de la inversión pública y cómo ese gasto público se convierte en una manera efectiva de resolver los problemas estructurales que llevan a la gestión de riesgo y que hoy más que nunca de establecer que se debe desarrollar hacia el tema de la adaptación al cambio climático. Tengo por ahí, por si hay alguna pregunta, estoy a toda la disposición. Muchas gracias to uh, uh, por oír sort of esa aportaje. Uh, nos da. Um, so now, de cómo alocar las inversiones. Muchas gracias por oír. Tenemos mucho material. Esa es su chance, chance, this. chance, this chance para contribuir por la discusión. Por favor, hagan sus preguntas. Ahora tienen la oportunidad de participar en esta discusión. Así que, por favor, levanten la mano de forma virtual si quieren hablar. Levanten la mano que es David Benjamin, este. David Benjamin ¿le, ¿le gustaría comenzar? Por favor, si se puede presentar. Hola, soy un empresario de Noruega y creamos sistemas que nos ayudan con la reducción de riesgos de desastres y nos proporcionan soluciones. Mi pregunta es para el especialista de ¿Cómo podríamos uh, for, uh, uh, uh, incluir los criterios en la taxonomía, uh, uh, la eficacia de las medidas que han tomado, cómo las han evaluado, cómo, uh, cómo miden esas uh, medidas? Porque es bastante complejo. Muy buena pregunta, David. Lo vamos a responder. Vamos a ver si hay otra pregunta, alguna otra pregunta de la audiencia angeli uh, no sé si sigue todavía FPMC en línea. In India. Desde India, está ahí, Siberangeli. ¿Le gustaría hacer su pregunta? Sí, puede hablar? ¿Le podemos escuchar? Um, Muchas gracias. Um, thanks, um, Gracias por esperarme. Yo he puesto mi pregunta en, en, en, en, en la sección de preguntas y respuestas. Ha sido muy interesante eh, todos los informes que han puesto. Gracias por su esfuerzo. Y me, mi pregunta es si hay una oportunidad de cómo nos podemos enfocar en distintos países, en el presupuesto, cuáles son la, las políticas que se han integrado para los eh, presupuestos. como incluyen también los gastos anteriores o los planes de asignación eh, en, nuestro, en nuestra zona ha habido un desastre, entonces hablo de la respuesta a estos desastres que hemos tenido, las iniciativas. ¿Cómo podemos, si, han, si, si lo tratan de forma diferente en distintos países, cómo integran en los distintos países? Post-desastre. Gracias, Evin Tenemos a Yomanata. Muchas gracias. Tengo una pregunta muy simple. Como un practicante en la gestión de reducción de riesgos en India, ¿sigue una formación en, 2010, en el 2010 para la reducción de riesgos? ¿He seguido COP26, COP27? Mi pregunta es muy simple. Sí, al, al no ser que haya una evaluación de estas planificaciones, son muy buenas estas, estas estrategias, que son muy buenas, pero me gustaría decir que en 91 eh, vimos que eh, hubo eh, una respuesta de, con una estrategia de sostenibilidad y yo estu estaba estudiando en eh, un establecimiento linear. Mi pregunta es, ¿no deberíamos pensar en cómo poder tomar estos puntos de forma teórica, pero con, con planes prácticos? Eh, ¿Cómo miran a las sociedades civiles y a la, y a la población que está más afectada? Por ejemplo, en 2021, cuando presentaron unas revisiones e iniciativas, estuvo muy claro que había ciertos, ciertas personas involucradas que estaban afectadas. Hubo muchas organizaciones, grupos voluntarios, muchos, muchos que estaban involucrados. Perdón, eh, no tenemos mucho tiempo, así que le tengo que... Entonces, lo que me gustaría decir, simplemente, si lo que he comentado, gracias, es un punto muy importante. Sí si no, eh, si que ha hablado de la importancia de la comunicación. La siguiente pregunta de David es, tiene que ver con la comunicación. Así que David, por favor, si nos puede dar los comentarios sobre esta pregunta, responder. ¿Me pueden escuchar? Sí. Como amiga de Silapaton hace 13 años, ¿de dónde viene ese dinero en, para adaptación? Hay eh, lugares en los que hay tantísimas personas, hay billones de personas, entonces tiene que ver con los eh, eh, los gobiernos locales y es muy importante cómo lo van a gestionar hay muchos eh, gobiernos muchos eh, lugares no se ne no, necesita no, no necesitaban esas ayudas o lo hicieron por su parte tenían eh, tenían sus eh, lugares su sus presupuestos ya asignados asignados. Entonces, lo que tenemos que ver es los fondos locales que están asignados a cada lugar y cómo pueden eh, a, eh, a ponerlos de forma propia para esa reducción de riesgos y cómo pueden adaptarlos a cada situación. Lo que hemos visto, eh, que hemos, que hemos tenido ejemplos muy buenos en distintos lugares y que sí que se puede llevar a cabo y adaptar. Gracias, David. Es muy bueno tener a una comunidad que eh, actúe a nivel nacional, pero la última persona que me gustaría invitar, invitar es a una persona que trabaja en el Comité de Inglaterra. Me gustaría, eh, le gustaría comentar algo al respecto, ¿qué sucede en Inglaterra? y este trabajo que le hemos, le hemos presentado es importante para ustedes tiene cierta relevancia para ustedes no puedo ver su nombre eh, hemos hablado mucho de las comunidades, hemos hablado de distintos eh, problemas, de los datos que obtenemos, de cómo estamos gastando para eh, la reducción de riesgos, la mitigación en el cambio cli climático, la eficacia. Voy a invitar al equipo de NVIDIA IT, Yasin, eh, Nasira o Seoni, les gustaría responder. ¿A quién le gustaría primero responder? Seoni, sí, muchas gracias por estas estos comentarios tan importantes. Dando, eh, debido a eh, la magnitud de este estudio, no podemos analizarlo para cada país y cómo podríamos adaptarlo para cada en, en términos de contenido, pero en cuanto a respuesta a, la, al, a mi compañero de India, como el desastre, como el la reducción de riesgo, eh, cómo, cómo el presupuesto se, se obtiene para esa reducción de riesgos en nuestro país, en lo que hemos hecho es adaptación al presupuesto del cambio climático y la mayoría de los países incluyen en su presupuesto también ese presupuesto para la gestión de la reducción de riesgos y de desastres lo tienen con una eh, categoría incluida y es para el sistema de emergencia en, la, en las respuestas y es un presupuesto adaptivo en los distintos países, por ejemplo, en Filipinas y también están incluidos como eh, en DRR eh, también tienen unas directrices para el cambio climático, para otros sectores, para la salud, para la seguridad. Entonces sí que hay un, eh, hay distintas secciones y vemos que tiene que ser tiene que haber una definición más robusta o estandarizada para que eh, incluyan todos estos puntos y, y, sec y secciones y los procesos de esta mitigación para los riesgos. Y hay una eh, necesidad urgente de una legislación más robusta para que todos los países puedan hacer un seguimiento y comparar con, entre todos los países los datos necesarios. Esta es una de las respuestas que podríamos darles. Y así le gustaría eh, responder a la pregunta de las comunidades, la metodología que siguen. En cuanto a las comunidades, es muy, un punto muy importante y cuando hablan de cómo gestionan a nivel institucional, deberíamos pensar no solo en las instituciones públicas, sino también en las organizaciones que no son gubernamentales, pueden ser ONGs, grupos de comunidades, y ver cómo podríamos integrarlos en la discusión y eh, también aprovechar las experiencias que ha habido en otros países y tomar en consideración toda esta información, sobre, sobre, sobre todo en lo que se refiere a la gestión del presupuesto. Muchas gracias, Yasmin. Y finalmente, Lina, le gustaría responder eh, sobre la eficacia de las intervenciones. Sí. Me gustaría también añadir algo más sobre eh, cómo eh, la respuesta que ha respondido mi compañera ha, ha mencionado algunos números. Eh, lo que sabemos de los datos que hemos eh, estudiado es el gasto nacional. Es, eh, está ahí para eh, responder a esos desastres, más que para la prevención. Y, por ejemplo, también eh, tenemos una explicación de cómo lo vamos a eh, preparar, que no es algo que no está en el papel, pero que hemos discutido eh, y se están llevando a cabo discusiones de cómo se puede llevar a cabo y cómo se puede presentar. Eh, a nivel de país para que se haga de forma transparente en eh, el ciclo de la gestión en la reducción de riesgos y es algo muy importante en la discusión que estamos teniendo. Y también hay otro punto que han mencionado sobre la efectividad. Esto es algo que hemos hablado eh, en las distintas categorías, si están proporcionando clasificaciones o cómo están eh, poniéndolo, en qué categorías, cuáles son los objetivos, qué es lo que se quiere conseguir, qué se ha demostrado que han conseguido. Y como he mencionado, una de las piedras angulares es la parte práctica, es... Eh, poder implementar la taxonomía en distintos niveles de capacidad y lo que estamos proponiendo es este enfoque central que este, eh, clase, este tenga ese objetivo principal y un resultado importante pero esto es muy complejo cuando eh, en, ha habido hay ocasiones en las que no se puede llevar a cabo y tenemos que ver cómo se va a asignar ese presupuesto anualmente y por eso hay que reconocer la importancia de la efectividad y entender y asegurar ese, que esa efectividad eh, se va a llevar a cabo y que va a haber una responsabilidad por parte de las personas involucradas. Esto es eh, ver cómo podemos clasificarlo si... El usuario necesita ne, eh, decide qué es la forma en la que hay que hacerlo y cómo ese proceso de gasto se va a llevar a cabo y cómo se puede hacer eh, disponible también. Entonces, el estándar que proporcionamos es eh, general pero luego podríamos ver de cómo cada economía lo podría aplicar también veo que hay otras preguntas en las preguntas y respuestas muchas de ellas se han hablado ya se han discutido Silina sí, Yasin, si quieren dar alguna respuesta más en los próximos minutos que nos quedan las tenemos tenemos tres minutos le pasamos a Matthew para que nos diga sus puntos finales. Ha sido muy interesante ver estas opiniones. Gracias a los participantes que han hecho esas preguntas. Ha sido muy útil tener esta retroalimentación para poder mejorar lo que estamos haciendo ahora. Lo que queremos, eh, viendo, es cómo Estamos trabajando en la herramienta de los elementos futuros sobre el trabajo del seguimiento, como hemos hablado, es de la metodología, la taxonomía de cómo podemos eh, implementarlo en cada país. Eso es lo que estamos queremos hacer. Y queremos trabajar con distintos países. Una vez que tengamos la metodología, una vez que hayamos implementado ya la taxonomía y que este trabajo esté preparado, muchos países pueden empezar a aplicar y a utilizar esta metodología y beneficiarse. Tenemos oficinas regionales en distintos eh, lugares, en África, en Asia, en otros lugares que van a llevar a cabo este trabajo. Por eso es muy importante que llevemos a cabo esta tecnología, esta eh, taxonomía y que ustedes puedan usarlo en su país. Esperamos poder trabajar y serán los próximos pasos e incorporar todo el feedback o retroalimentación que ustedes nos puedan aportar. Y con este comentario, me gustaría decir que esto ha sido una gran oportunidad. Ha sido un placer ver cómo se han involucrado. Vamos a organizar más eventos cuando tengamos todos los documentos preparados y para compartir. Así, así que manténganse alertas y a la escucha, porque estaremos organizando más encuentros. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y por hoy, para gracias a, al equipo de ID por su gran trabajo y a todos los compañeros que han contribuido a llevar a cabo esta conferencia y a participar en esta discusión. Muchas gracias. Gracias a nuestro representante del país y adiós a todos. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Buena... Adiós a todos.